Toda la información del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en NICS Todos los domingos a las 7 p.m. Y su repetición el miércoles a las 5.30 p.m. Solo en Nuevo Mundo Televisión.